encendido de la alfombra de luz y la tradicional molienda. Festejamos el milagro de la fe y la esperanza. Fuimos testigos de la creación de más de un kilómetro de hermosos tapetes alusivos a José Sánchez del Río. Encendimos más de 5.000 veladoras que iluminan el camino de nuestro santo. Que nadie nos robe la alegría.